Os voy a presentar a Nacho. Eh, Nacho, hola Nacho. Hola, bravo. <risa> Nacho ha estado viviendo durante nueve meses en, en Perth. Se marchó a, a finales del año pasado. Volvió a España en agosto de este año y el domingo se vuelve a marchar a Perth. Vale, él ha estado estudiando um, en Perth. Ha estado... Ahora se marcha con un visado work and holiday y bueno, os va a explicar toda toda su experiencia anterior, eh, cómo ha conseguido su nuevo visado, sus planes de futuro porque vuelve él ¿vale? luego os lo explicará todo um, os comento chicos cuatro cosas muy breves acerca de la de webinar por si nadie ha entrado antes um, a, a mano derecha al final de todo en la esquina derecha tenéis una, un icono que es una carita ahí tenéis varios símbolos, vale. cada símbolo quiere decir algo, si alguno se siente perdido, no entiende cómo usar el chat, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre puede usar uno de esos símbolos de ayuda o no escucho, etcétera, etcétera, ¿vale? En el chat principal podéis ir haciendo vuestras preguntas que entre Nacho y yo os iremos contestando, ¿vale? Intentaremos contestar a todas, pero es bastante complicado, ¿vale? A veces, si hay muchas preguntas es un poco difícil, intentaremos contestar las preguntas más genéricas. Y del otro lado, aunque no la veis, está María, eh, una compañera, ella está en Australia actualmente, eh, María es, irá contestando también al chat a vuestras preguntas. Ella ah, también es bueno está de soporte técnico, así que cualquier cosita la tenemos ahí. María, ahí la tenemos, ahí acaba de escribir. Gracias por estar con nosotros a estas horas. Son las 6 de la mañana en, en Australia y ya se acaba de, bueno, ya lleva media hora conectada esperando. Y bueno, muchas gracias, María. Así que bueno Nacho, si te parece bien vamos a empezar, ¿eh? vamos a empezar vale. con la charla de, de Per. Y la primera pregunta que todo el mundo nos hace, ¿por qué a Australia? ¿Cuáles fueron los motivos por los que te dijiste marcharte a Australia? Pues el principal motivo por el que he irme a Australia es porque sé que una vez me voy no puedo coger un Ryanair y volverme a las sí. dos semanas o a los dos meses, porque... Ahora, puedes coger un vuelo y, y gastarte mil euros más, pero yo decidí ir a Australia más que nada por el clima, porque no está tan masificado de españoles como puede estar Reino Unido. Exacto. Y por la calidad de vida que hay allí. Porque por mucho que os digamos nosotros, hasta que no vayas allí y lo vivas, eh, es, es, muy, es muy difícil de explicar, porque la gente allí es. hay muy buen rollo entre la gente que te puedas encontrar en el, en el tren, eh, en el parque, donde sea, y el, sobre todo el clima hace buen tiempo todo el año, por lo menos en Perth, el medio invierno que he estado yo, el día que más frío hacía eran como 12 grados, puedes ir con manga, con manga corta, si hay sol puedes ir con manga corta perfectamente en verano. Sí, eso la verdad que es una gozada, ¿eh? disfrutar de buen clima casi todo el año. Realmente nosotros, donde vivo yo, que también tenemos buen clima en Byron, uh, me encanta, me encanta que sea invierno y que salga de casa solo con una sudadera y decir, ostras, es invierno, qué frío, nada que ver, o sea, no hace nada de frío, vas tranquilamente con manga corta con una sudadera y si, hace, si al mediodía sale el sol puedes incluso ir de, sin la sudadera, no, o sea, eso es genial. No sé. Y bueno, lo, eh, también lo, lo, lo que has dicho, la calidad de vida, Nacho. Y yo cuando los estudiantes, me hablo con ellos por Skype, por teléfono, me preguntan y tal, sí. les trato ¿no? de explicar, es que claro, es que se vive muy bien en Australia, es que hay mucha calidad de vida, pero a veces tan, tampoco quiero eh, enfocar mucho en eso porque eh, van a decir, bueno, estás está exagerando, ¿sabes? Y no es así, chicos. No, lo que, no, lo no. que ha dicho Nacho es verdad, tenéis que ir y vivirlo porque os daréis cuenta ¿no? de esa gran calidad de vida que, que hay en Australia. ¿Y en, qué podrías destacar de Perth, Nacho? Así, por ejemplo, la calidad de vida en Perth, por ejemplo, que... Pues de Perth, las playas son espectaculares y son kilométricas. Tú, se van empalmando unas playas con otras y nunca se acaban las playas. Bueno. Yo, para mí, todo, Bueno, solo he estado en, en Sydney y en Perth, pero, sí. por ejemplo, en Perth la costa es toda de arena, no sí. hay como acantilados. Y en Sydney sí que las playas son más pequeñitas, sí. hay más como acantados, más rocoso y tal, sí. pero en Perth tiene unas playas espectaculares. Sí, mira, y vamos nada, a están de... a 20 minutitos de, del centro de la ciudad en tren, o sea puedes terminar de trabajar o de estudiar irte y, y ver el atardecer allí que es sin palabras, te coges un six pack y te vas sí. a ver unas cervecitas. <risa> ¿Típico? Sí, sí, sí. sí, sí. Mirar, chicos, aquí, bueno, ya como sabréis, o eh, imagino, um, Perth lo tenéis ahí en, en el sur oeste de, de Australia. ¿eh? Ese recuadro rojo indica dónde está la ciudad de Perth. Podríamos decir que bueno que Perth es la única ciudad importante, ¿verdad? Esa parte de la costa, Nacho. Sí. Luego lo, lo otro que hay, que son pueblecitos, ¿no? Los pueblecitos, eh... luego está Broome en el norte, pero muy pequeña muy muy pequeña y ahí sí que hace bastante calor en verano sí. pero nada como ciudad ciudad Perth eh, según tengo entendido es la tercera más grande de Australia pero es la ciudad sí. una de las ciudades más aisladas del mundo porque claro está Perth y hasta la próxima ciudad más grande que es Adelaide mmm, no sé si había no, no sé qué burrada de kilómetros había muchísimo sí sí, sí para que os claro, hagáis una idea Adelaide está por aquí aquí donde sí exacto ahí y parece que en el mapa esté cerca, pero realmente en Australia las distancias son kilométricas, ¿eh? son bueno. En Australia a mí me cambió la, la noción de cerca y lejos, sí. porque aquí lejos es media hora en coche y en Australia media hora en coche es de tu casa a, a trabajar si tienes un trabajo, un Belín fuera de la ciudad o vives fuera de la ciudad. Es verdad. Pero las distancias son sí, sí, sí. Es muy cierto. grandes. Sí, sí, pero no hay que asustarse, ¿eh? o sea, es no, no, algo no, no. normal. Al contrario. Y hay sitios tan maravillosos cuando no tienes que hacer una ruta. Yo cuando muchas veces bajo a Sydney voy en coche porque bueno son muchos kilómetros, pero bueno me encanta el, ese camino y voy parando en los pueblecitos, voy entrando, uh, me tomo café, voy a comer, etcétera, etcétera, y bueno es una forma también de conocer el país. ¿eh? Uh -huh. Entonces bueno como os comentaba Nacho bueno Perth es una ciudad es una ciudad aislada, pero es una ciudad grande, es una ciudad importante. Tiene cerca de 2 millones de, de habitantes. Las temperaturas medias en invierno, ¿qué tal, Nacho? ¿Pasáis mucho calor o...? ¿En invierno? Mira, ya lo pone ahí, en 11 verano, grados. Perdona, en verano, En verano, ah, en verano. En verano hace calorcillo. Sí. Y hacia el día que más calor hacía eran como 43 grados o así, wow. pero de normal... De normal, unos 36, 38 como mucho. Pero ese día, yo justamente, el día que más que lo hice, hacia, me fui a la playa y con la brisilla del mar y tal, me claro. rebajaron mucho las temperaturas. Ahora, tienes que estar a la sombra, si no es el sol de, de Australia, como está en la el de la capa de ozono, tienes que ponerte sí, que protección y ir con mucho ojo con eso. Sí, sí. Porque sí, los cánceres sí. de piel... Mm. Eso es muy importante y bueno, en todas partes ya veréis, hay mucha hay, en, en Australia hay mucha conciencia con el tema del sol, hay muchas campañas por parte del gobierno, usar gorro, usar protección. La gente Exacto. va a la, a la playa con, con camiseta, que hay, bueno, son licras, ¿no? son camisetas de licra, ah, que son finitas para ponerte, poderte bañar. Niños, mayores, abuelos, todos van con esas licras. Y ahí todos los niños en el colegio salen con tipo una pamelita. Sí, que si no la llevan o sea, no, no pueden salir al no recreo. No pueden salir sea. al patio, no les dejan. no, no, no. no. Um, Nacho, te, por aquí, por el chat te están preguntando el tema playas y tiburones o, u otros animales. No bueno, que... Eh, sabes que en Australia hay mucha fauna, por decirlo de alguna manera, pero ahí el tema de tiburones en Perth y en todos los sitios supongo que está a la orden del día, porque yo la primera semana que llegué y, y fui a la playa, te veías como un helicóptero patrullando la costa y le pregunté a un chico que estaba por allí. Y dice: No, esto es para. Están mirando a ver si hay tiburones y si no dan la alerta. Y claro, se te da un poco de, de intranquilidad y cuando vas a entrar al agua la por primera vez, pues te bañas hasta la cintura y vas mirando así, pero. Desconfiado, luego... ¿no? Al principio. Claro, no, pero supongo que será como en todos los sitios. También, pues justo sí. la primera semana cuando llegué, había. Enfrente en, en de Perth hay una, una isla Que se llama Rottnest Island Y había una ballena muerta que se encontraron ahí Ay, Y justo eh, Unos chicos pasaron con un barco Y lo típico, que no hay de subirse en la ballena Pues uno se tiró, se subió a la ballena Y cuando fue a bajar habían dos tiburones blancos comiendo de la ballena Madre mía, y entonces, Madre mía. Pero pues eso sí. es normal En Australia es normal Sea sí. en Perth, sea en el norte En el sur es más normal En Adelaide todo esto Cierto. Pero en todas partes y, hay, en todas igual. partes. O sea, el, el océano es inmenso y hay tiburones en todas partes. Claro. Pero como Nacho os ha dicho, um, en Australia, pues lógicamente es algo que tratan de, de controlar en medida claro, de lo vida. Claro, Lo tienen posible. muy controlado, sí. Hay exacto. redes también, pero exacto. Sí. Um, el peligro y, está igual en Australia que, sí, sí, que sí, en sí. España. Que sí, los animales están en todas partes Exacto. y lo del helicóptero sí que es cierto. O sea, en muchas playas, en las playas más eh, populares donde va más gente, siempre hay helicópteros que van controlando. ¿no? Cuando ha habido un avistamiento, ¿no? cuando alguien pues, ha visto algo, una sombra extraña, pues claro, se avisa y uh, los, tribunos, los, los helicópteros pasan. Y en caso de que vieran algo, lógicamente... <ríe> Eh, eh, saca todo el mundo del agua sí, sí, sí, sí, sí sin duda ¿eh? sí, sí. pero bueno, que no hay que temer no hay que tener miedo a eso, no. animales hay muchos, igual que también hay otro tipo de animales ¿no? en Per um, pues hay de todo, Chepiertes, chicos de todo, Marañas, pues igual que en todos los sitios pero parte, pero también hay koalas, también hay canguros sí. canguros hay, hay un montón, montón. Sí. Como, como nos pilla el, el desierto muy cerca cuando te sí. subes hacia el norte, que hay un, un parque nacional que se llama Calvary Park, ahí sí. hay que ir con cuidado con la carretera porque se suelen cruzar muchos, muchos canguros sí. y normalmente los accidentes es de eso, de que se cruza un canguro y... Sí. Eso es una lástima, la verdad. Eh, pero claro, es que en Australia es que hay una sobrepoblación de canguros, es increíble sí. la cantidad hay. El, el, el hay el doble de canguros que de personas. Sí, imaginaros, ¿eh? o sea, hay, más, hay dos canguros por, una, por un habitante, imaginaros, hay mucho... Muchos, muchos canguros. Um, bueno, eso ya a muchos de vosotros ya lo sabéis, porque con algunos ya he hablado anteriormente. Perce es la ciudad menos elegida por nuestros estudiantes, ¿sabes, Nacho? Um, sí, la verdad es que sí. Eh, yo creo que el motivo principal es por la distancia, porque está tan aislada y tan lejos de del, la otra parte del país, ¿no? del resto de ciudades, que a la gente le da como, al, como cosa ¿no? irse tan lejos. Pero, ¿tú por qué te fuiste directamente a Perth? Está más lejos, está más lejos Sydney si lo miras desde Australia, o sea, desde España. Perth sí, es claro. lo más cerca que hay. Sí, eso es cierto. Pero una, una vez te sí. mueves a una ciudad de Australia, si quieres visitar, a ver, a no ser que te vayas a mover completamente y de, de Sydney te vayas a Perth a vivir. Sí. Si vas, es pues, una semana o un par de semanas a hacer una visita a alguien o hacer turismo claro. y tal. Sí. Yo la elegí porque. Yo soy de un pueblo que no es muy grande, y dos millones de habitantes me parecía grande, y <risa> Sydney, Melbourne, para ya que era muy grande, pero más que nada porque es la tercera ciudad más grande y yo soy ingeniero de edificación y quería ver cómo estaba ahí el, el tema de construcción y tal, porque como es una ciudad en desarrollo, yo creía que iba a tener más proba más probabilidades de ir a buscar, a encontrar trabajo de, de ingeniero en per porque sí. está más en, en crecimiento y tal que Sydney y Melbourne que ya son casi cinco millones de habitantes claro sí sí mucho Perth es una ciudad muy elegida por sobre todo por ingenieros no por, por lo que tú has comentado no porque es una por ciudad por la minería y todo sí, exacto por la minería por la construcción es una ciudad que está en los últimos años bueno ha cambiado muchísimo ha crecido muchísimo ha hecho un boom en los últimos cinco años y eso pues ha, bueno, ha hecho que mucha gente decida ir a Perth pues, en busca de esas ofertas laborales. Nacho, te preguntan qué tal el transporte público. El transporte el sí. transporte muy bien porque hay... Eh, como el tren solo hay 5 o 6 líneas, pero sí. luego hay autobús, autobús hay hasta a todos los sitios. O sea que de, por transporte público, está, está, la red de transporte público está muy, muy bien comunicado todo. Porque como eh, la ciudad es... No es muy grande, pero está muy concentrado en el, en el CBD, que es donde están todos los edificios de apartamentos, oficinas y tal. Y una vez sales de lo que es el centro, centro de la ciudad, están como los barrios residenciales. Sí. Y claro, ahí todos, toda la gente vive en casas unifamiliares, pues los típicos que en las películas. Y al vivir toda la gente en este tipo de edificación, pues está todo muy, muy expandido. Entonces las distancias son muy grandes, por eso hay tanto... El transporte público es bueno, porque tiene que llegar a muchos sitios y mucho claro. recorrido tiene que hacer. Y la ciudad de Perde, ¿tú recomendarías a los estudiantes que se movieran en bicicleta? O sea, ¿es una ciudad plana para poder ir en bici? Sí, o... sí, sí, completamente. Menos una colinita que hay justo en el centro de la ciudad, es sí. completamente plana. Y hay carril bici ahí hasta el lado de la, de la freeway. O sea, que puedes ir a todos los sitios con bici. Y la verdad y mover, que... Nosotros... Moverte por dentro de la ciudad... En 30 minutos en bici puedes, puedes moverte perfectamente puedes moverte, Llegar sí, a todos sí. los sitios La verdad que es algo que los estudiantes nos preguntan mucho no Porque bueno el hecho de poderte ahorrar algo el transporte público Y, y hacer deporte cada día Indo en tu bici Es algo pues que a mucha gente le, le interesa Y realmente en muchas ciudades lo podemos hacer Ciudades o claro. pueblos, depende de dónde de, de estés Hay ah, también unos eh, unos autobuses que son gratis Que se mueven por dentro de la ciudad hacen Creo que son cinco líneas se llaman los bus, que esos son totalmente gratuitos, puedes subirte y bajarte cuando quieras. Y luego cuando tú pagas una el ticket de tren, ya sea tren o bus, tienes una hora y media para moverte todo por donde quieras. O sea que con solo puedes un... Hacer transbordos, tren. ¿no? Con un solo claro. ticket puedes hacer transbordos o y coger tú, tú te, te vas a la ciudad, estás una hora de compras y tal, y luego ticas bueno. para volver y con no una pasada hora y media te ahorras. Eso está tickets. muy bien, eso está muy claro, bien. Está. Hay que saber sí, los sí. truquitos. Hay que saber esos truquitos, sí, sí. Exacto. Por eso los estudiantes siempre tienen eh, cuentan con la ayuda del colaborador, porque todas estas cosas, si no tienes a alguien que te las explique, si no Van pasando semanas, a lo mejor todavía no te has enterado y tú ahí pagando, ¿sabes? Pero eh, está bien pues que alguien te, te lo cuente. Mm. Um, las bicicletas de segunda mano, chicos, son muy baratas en Australia. Eh, muy baratas. La verdad, o sea, por 50, 60, 80, 100 dólares como mucho puedes encontrar una bici de segunda mano. Incluso por menos, pero claro, ya puede estar un poco hecha polvo, pero si eres un poco manitas... No creas, ¿eh? Y tú la arreglas. Yo la última que me compré, que me costó 10 dólares, estaba muy hecha polvo Pobre, y al final... 10, 10 dólares arreglé. Sí, sí, no sí. ni euros. No, no, estaba, estaba hecha polvo, pero no fui capaz de arreglarla y pensaba que mi amigo me la arreglaría y bueno, al final la no, acabé de dólares... Pero, sí, claro, 10 dólares, que quieres? Es que no haces nada con 10 dólares en Australia. Pero, claro, pero claro. realmente son muy baratas, ¿verdad? En, en, en Perth también, las bicis, ¿no? Sí, miras, hecho? por Gantry, yo me compré una por 50 dólares y te, sí, sí. estoy por decirte que es mejor la de allí que la que tengo aquí, imagínate. Por 50 sí, dólares, sí. que son 35 euros, sí, con sí, suspensión exacto. delantera, me incluye el casco y todo, y digo, mira, ah, eso es importante, lo del casco, porque aquí en España sí, si no te en España no hay cultura de usar casco eh, cuando vas en bici, al menos eh, por la ciudad, eh, por la montaña sí que yo veo a la gente que usa casco, pero aquí en la ciudad muchas veces ¿no? la gente no lo usa, um, o al menos en mi pueblo, en mi pueblo no se usa. Y la verdad que en Australia te multan, eh, chicos, así que es importante que... Que, eh... que el casco. Sí, sí, sí, sí, que uséis el casco. A veces me quedo así porque voy leyendo el chat, ¿sabes? Sí, ya me me quedo embobada. Ah, el cambio ahora más o menos está un euro, creo que es como 1,55 dólares. Sí, algo así, más o menos está. Sí, esto, chicos, lo podéis mirar en cualquier conversor, en, en, sí. en internet tenéis, tenéis ahí el cambio de moneda. Entonces, como puntos fuertes de, de Perth, ¿qué destacarías, Nacho? Aparte de la naturaleza, las playas, que una ciudad tranquila, ¿no? Una ciudad más es, es tranquilita, pero si sabes dónde moverte, Ahí, ahí hay fiesta, como en todas las ciudades, porque claro. también hay gente joven allí, y gente joven también se lo sabe pasar bien. Pero <ríe> las fiestas de allí no tienen nada que ver con las de aquí. Aquí la gente puede estar de fiesta hasta las 6, 7 de la mañana, y ahí a las 2 sí. ya cierra todo. <ríe> ya la gente se va a buscar un trozo de pizza y, y tal, para irse a dormir. Pero claro, empieza <ríe> empieza muy pronto, como a las sí. 8 o 9 ya empieza la gente... A salir eso, a la calle a beber y tal, a salir a tomar algo. Sí, eso la verdad que es, es raro, ¿no? Al menos para los que somos españoles, um, nos cuesta, ¿no? O sea, ¿cómo que a las dos ya se acaba la fiesta? Pues sí, chicos, porque en Australia es que empieza muy pronto. En España empezamos Exacto. la fiesta a partir de las once, doce, ¿no? O a la una, ¿no? Um, hasta mm. las seis. Y en Australia empezamos a las seis más o menos, depende del día, pero sobre las seis, seis y media hasta las 2, o sea, son las mismas horas, pero en otro horario. Y realmente exacto, a mí te me... acostumbras, sí, si te acostumbras al horario, al horario australiano, que tengas más pronto, sales antes, a las 2, te vas a casa 2, 3 horas a casa, duermes, día. claro, y al día siguiente te levantas a las 10 y puedes, puedes aprovechar más pero el día, día, si no, normal. Exacto, tienes normal. un día normal, normal, claro. no como aquí, que si sales, te levantas a las 3 del mediodía y has perdido casi todo el día, exacto. ¿sabes? Sí, la verdad que a mí eso es algo que me gusta mucho de, de Australia. El horario me encanta. Me encanta levantarme pronto, comer pronto, cenar pronto y salir de fiesta pronto. No sé, me cunde más el día. Tengo, me sí, daba sí, la sensación sí, sí, que, sí. que el día es mucho más largo. ¿eh? Sí, yo no eso estoy también totalmente de acuerdo. Um, y bueno, también una cosa muy importante para los estudiantes que, que eligen Perth también es el, sobre todo el tema del clima, que tiene un clima bastante mediterráneo, el tema de las playas y el, el tema de las olas, ¿no? Porque Perth al igual sí, que tiene irme, golfos, muy buenas un playas. un buen destino para surfear, ¿no? Aquellos que viven en la ciudad, ¿no? Eh, tienen olas dentro de la ciudad para poder surfear, ¿no? ¿Qué, qué has dicho? ¿20 minutos, Nacho? De, sí, como 20, como de... 20 minutos en, con el tren. Y te sí. deja, en verano sí que te deja en una playa que tienes que subir una colina y bajar, pero que nada, son 5 minutos caminando. Y te sí. vas allí a las 5 de la tarde y la gente cuando acaba de trabajar llega con sus tablas de sur, se pone el mono. Sí, y a sí. coger olas. Sí, es, sí. es muy típico allí. Yo no he probado el sur porque no, sé, no estoy muy allá con lo de los tiburones y tal, pero bañarme y tal me bañaba. Claro. Pero no es lo mismo que coger una tabla y meterte hacia adentro. Eso ya. Eso nunca se sabe. A lo mejor ahora en esta nueva etapa en Australia. Eh, no, no. Te animas y... Está claro. Y te subes a la tabla. Sí. sí, sí. Claro que sí. Sí, porque si vas a Australia y no pruebas a hacer sur. Ya. Eso, sí, sí, eso es algo muy raro ¿eh? Todo el mundo, Es como al menos, venir a España y probarlo. no comer paella Sí, hay que probarlo Al menos una vez, luego ya decides Si te sí, gusta sí, o no y sí, sí. si quieres aficionarte O no, pero al menos hay, hay, que, hay que Seguir ¿eh? um, Alberto, en Australia se practican Todos los deportes que, que puedan haber ¿Vale? Todos. O casi todos no, el, ¿vale? el, pá, el pádel no está, yo te lo digo porque yo juego A pádel vale. y el, Tienes razón. el pádel No está tan de moda No existe en existe Australia no sé si 100%. habrá llegado a signo, ¿no? Claro, no lo sé. Tenis sí, por y, ejemplo, tenis sí. mucho. Ah. Y lo que está diciendo de básquet, porque yo también juego a básquet, hay, en casi todos los barrios hay pistas, eh, pabellones, y yo, mis mejores amigos de allí, he hecho como uf, 15 amigos de jugando a básquet, que quedábamos todos los días y hacíamos un par de horas o tres horas jugando a básquet. sí. Y sí, muy, sí. muy bien. La verdad que sí, que en Australia... Además la gente allí es subdeportista. Super súper, súper, súper. O sea, um, cuando no están surfeando, están patinando, si no están corriendo, están jugando a fútbol, a básquet. Siempre, siempre la gente está haciendo deporte y los niños y los mayores y todos, ¿eh? La verdad que es un sí, país sí, muy, sí. muy... Artes marciales, pues seguramente, Isabel, tendrías claro. que, cuando, una vez estés allí... Pues, bueno, moverte en ese en ese tipo de clubs, ¿no? De gimnasios y ver, pero seguro que también, seguro. ¿eh? Um, como contras de la ciudad de Perth, ¿qué podríamos destacar de Nacho? Que la ciudad es una ciudad el, que está lejos, ¿no? Básicamente lo que está es lejos de Sydney y Melbourne. Pero sí. si tú realmente vas a vivir ahí, te quieres buscar un trabajo ahí relacionado con lo tuyo o tienes claro que quieres estudiar para, para sí. encontrar un trabajo de lo tuyo, hay que sopesar si... ¿sí? Vivir en Sydney, vale, estás más cerca de todas las ciudades más o menos grandes, pero si vas a tener más oferta laboral y vas a encontrar un trabajo de lo tuyo en, en Perth, yo creo que es más fácil que en Sydney o Melbourne. Para mí, claro. en vez de contra, sería más pro. Claro, pero eso ya claro. depende de cada uno. Claro, eso sí, eso es bastante personal. Claro, el, el, el Perth, al ser uno de los destinos menos elegidos por los extranjeros, um, obviamente hay competencia, ¿no? Pero no eh, tanto pero no hay tanta, ¿eh? hay mucha oferta laboral y no hay tanta competencia, entonces, bueno, hay que sopesar, ¿no? Como dice Nacho, ¿qué te compensa más? Eh, vivir en Sydney o en Melbourne, donde hay más cantidad de extranjeros y, bueno, pues que a lo mejor tengas un poco más de dificultades ¿no? en conseguir según qué tipo de trabajos o irte a una ciudad como Perth, ¿no? Que sí, estás más aislado, pero bueno, tienes mucha más oferta para ti, ¿no? Porque, bueno, claro. no hay tanta competencia. Sí, eso la verdad, la verdad que es cierto. Um, pero bueno, eso es una decisión súper personal Que cada uno tiene que elegir Pero estoy totalmente de acuerdo Y lo de la movida, que, que es la ciudad con, Que tiene menos marcha nocturna Comparándola mm, con Sydney o Melbourne eso Bueno, supongo si te que sabes sí. mover ¿no? sí, Claro, si te a sabes ver... mover hay sitios de fiesta Hay discotecas también Hay algunas que cierran a las cuatro Como mucho, pero pueden haber un par claro. Yo, sinceramente, no he ido a ninguna No tienes necesidad, ¿verdad? Cuando estás ahí, yo la verdad no. que tampoco no hace salir. falta acabar tan tarde Claro, y a mí me gusta reunirme con los amigos Tomar unas cervezas en casa Luego ir a tomar una birra al bar Y estar ahí de charla, escuchar música Exacto. en vivo Que es muy común en Australia Súper común en, todo, en, en todos los bares Sí, en todas partes Eso la verdad que es algo y también Que en España La verdad es al menos en Barcelona que es donde yo vivo no, no, no se hace mucho No se estila mucho y bueno, se extraña la verdad Pero bueno Um, ahora, si os parece bien, chicos, os voy a explicar un poco sobre el tema de los visados, ¿vale? Que es algo que a todo, a todo el mundo le preocupa, ¿no? ¿Cómo me puedo ir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para marcharme? Pues bien, um, sabéis, bueno, necesitamos un visado para entrar al país, ¿vale? Los tres visados más fáciles o más comunes son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and holiday, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco en qué consiste cada visado y Nacho os va a explicar el, visado, el último, el work and holiday, porque él, como os he dicho, se marcha este domingo para per domingo con ya. este visado. ¿Eh? Después de estar en Australia estudiando durante nueve meses, ha conseguido el, el, la, el nivel de inglés oh, necesario y ahora ha conseguido la work on ¿eh? holiday y ahora se marcha. Bueno, con el visado, sobre el visado de turista simplemente destacar brevemente que es un visado para ir de vacaciones que está totalmente prohibido trabajar con este visado y que tienes dos tipos, el e visitor que es totalmente gratuito, o el visitor, ¿vale? Que el visitor es según el, mes, el número de meses que solicitas, tiene un coste u otro. Este visado es simplemente para que vayáis de vacaciones a conocer Australia o por si algún familiar quiere venir a visitaros, ¿vale? Pero no os recomiendo si vuestra intención es ir a Australia a eh, trabajar, lógicamente este visado no es el que os interesa porque está totalmente prohibido. Un visado que, que, que nos permite trabajar es el visado de estudiante, ¿vale? Este es un visado muy común porque muchos españoles ah, tenemos problemas con el inglés, nos falta el inglés suficiente para poder optar a otro tipo de visados, que luego os explicaré, ¿vale? Entonces, el visado de estudiante es el que nos sirve para poder estudiar y trabajar a la vez. ¿Eh? Ah, para poder obtener el visado de estudiante es necesario contratar un curso de mínimo tres meses y de ahí en adelante. Cuantos más meses de estudios vayas a realizar, más meses de visado te va a conceder inmigración. Ah, para poder obtener este visado, aparte de contratar un curso de tres meses, es necesario tener un seguro médico y pasar un chequeo médico. Son cosas diferentes. El seguro médico es el seguro que te va a cubrir durante tu estancia en Australia si te pasa algo. Tienes ese seguro médico que te va a cubrir y las pruebas médicas es un chequeo médico que tienes que realizarte en tu país, ya bien sea en España, en Chile, en México, en Colombia, donde sea, para ver que gozas de buena salud para que inmigración te dé el visado de estudiante, ¿ok? cada país hay una serie de centros médicos homologados, ¿vale? No os preocupéis que cuando llegue vuestro momento os diremos, según el país en el que seáis, a qué centros médicos podéis ir, ¿de acuerdo? Uh, el visado de estudiante es muy fácil y bastante rápido de conseguir, aunque nosotros recomendamos siempre empezar con cuatro meses de antelación, si es posible, ¿vale? Aunque con muchos menos meses lo podemos obtener, eh, sobre todo nacionalidades como España, Chile y México, ¿vale? Son son bastante rápidos de obtener porque se solicitan de forma online y eh, menos de tres semanas ya lo, tenemos el visado aprobado, entre dos y tres semanas, ¿vale? Uh, siempre recomendamos empezar con la máxima antelación posible por cualquier imprevisto que pueda surgir, ¿vale? Y además, siempre, nosotros siempre recomendamos que os compréis el billete de avión cuando ya tenéis el visado aprobado y el visado aprobado va a ser lo último de todo el proceso, así que si empezamos con cuatro meses de antelación y obtenéis el visado aprobado a tres meses antes de marcharos, pues podréis conseguir un billete de avión a uh, a buenos precios. ¿Qué tal los billetes de avión a Perth? ¿Cómo están de precio, Nacho? Pues caros, como ya ¿Sí, no? he estado pues sobre... yo lo, lo que estuve mirando eran 700 euros con dos escalas, mínimo 700 euros con dos escalas. Y luego si ya ibas a una escala solo pues eran 800 y tal. Lo que pasa es que yo hice un poco así una jugadilla y me ha salido por como 500, o así. Ah. Sí, muy porque bien. encontré encontré una oferta de Madrid a Singapur Sí. y luego en, me quedo un par de días en Singapur y me voy a, a Perth con un tipo Ryanair, que es Jetstar, que es de ahí. Entonces, como es low cost, me ha salido bastante bien de precio. Entonces, la claro. solo ida. la combinación está muy bien. Yo la suelo hacer cuando voy pa, vengo de Australia para España, Paso, hago escala siempre, eh, o en Singapur o en Indonesia, unos días. Y, y luego, te quedas en Bali un sí, par de días. unos días en Bali. Vuelo con eh, Australia-Bali o Australia-Singapur con alguna low cost y luego claro. ya el, el, no, el, el resto el a El vuelo a España, largo. Con, sí, el vuelo largo con una compañía aérea común. Ah, claro, el tema de hacer la, esta combinación es el tema de las maletas, ¿vale? Porque Exacto. cuando tú contratas el viaje con diferentes compañías aéreas, cada compañía aérea tiene, te permite llevar unos kilos de equipaje, ¿vale? Así que sí. tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque los viajes internacionales con compañías aéreas no low cost te suelen permitir entre 30 y 40 kilos. En cambio, las compañías low cost ya sabéis que permiten normalmente 20 kilos, ¿vale? Así que eso lo tenéis que tener en cuenta. Um, bueno, pues esto venía a cuento del tema de cuándo empezar con los trámites, ¿vale? Siempre recomendamos empezar lo antes posible, si pueden ser cuatro meses mejor, si son cinco, pues aún mejor, ¿de acuerdo? El precio del visado de estudiantes son 550 dólares australianos, ¿vale? Um, y con este visado sabéis que está totalmente, que está permitido trabajar. Um, os voy a explicar, eh, bueno, ya lo, muchos ya lo sabréis, la opción de que tenéis las parejas. Existe la opción del visado de pareja, que aquellos que seáis parejas podéis marcharos a Australia con este visado. Uno se va con el visado de estudiante y el otro se va con visado de pareja, ¿de acuerdo? La pareja no está obligada a estudiar, ¿vale? La pareja podrá trabajar de forma legal y va a obtener la misma duración de visado que el estudiante, ¿vale? Pero no está obligada a estudiar. En caso de que, de que la pareja quisiera estudiar, podría estudiar un máximo de cuatro meses y durante toda la duración del visado, la pareja solo podrá trabajar 20 horas de forma legal por semana. ¿Vale? Así como el estudiante puede trabajar jornada completa cuando está en periodo de vacaciones, la pareja solo puede trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado, ¿vale? Aquellos que seáis parejas y os lo planteéis, la opción del visado de pareja, que siempre depende del visado de estudiante, uno estudia y el otro va con pareja, escribirnos que os daremos toda la información y os explicaremos las opciones que tenéis, ¿vale? Ah, bueno como os he comentado con el visado de estudiante está permitido trabajar los meses que estamos estudiando podemos trabajar 20 horas de forma legal a la semana y los meses que estamos de vacaciones podemos trabajar full time por nada completa ¿eh? es perfectamente viable compaginar estudios con trabajo vale. eso lo hacemos todos eh, y no hay ningún problema ¿vale? es totalmente viable mm... Pensar cuando estamos trabajando solo media jornada, 20 horas por semana, el dinero que percibimos, ¿no? El salario que percibimos, nos da para cubrir todos nuestros gastos básicos, ¿vale? Y entendemos por gastos básicos lo que es el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil, ¿vale? Ahí no cuento ni las fiestas, ni las cenas, no, ni no. nada de eso, ¿vale? No eso, no, eso no. Porque eso es bastante caro. Eso es bastante caro. también. ¿eh? Eso es bastante caro. Pero bueno, también hay que sabérselo montar, ¿no, Nacho? Porque... Nosotros, por ejemplo, acostumbramos a juntarnos mucho en casa de uno, hace, vamos a las barbacoas públicas, ¿no? Eh, sí. Así como en España, vamos, tal vez vamos más de restaurante porque es más económico, ¿no? En Australia allí es no. más. No. En Australia, Yo, como. Sí, habré salido un par de veces así de restaurante, pero es que vas de restaurante y si te pides, claro, el alcohol allí es carísimo, y tú te pides un tercio y te puede costar 10, 11 dólares. Sí. En un restaurante. Sí, y sí. claro, contando que te, solo eso te cuesta eso la bebida, si te pides un plato una sala para compartir y un postre, te vas a los 80 dólares seguro. Sí, 70 dólares mal. seguro. Entonces, hay, te juntas en, en casa de alguno, pues, pides unas pizzas o cocinas algo, luego te Exacto. compras, si compras las en el bottle bot shop, porque ahí el alcohol se compra en tiendas aparte, que no está junto con la comida, En el super... compras una una caja para todos y te sale súper sí. bien de precio. Sí, Entonces sí. es cenar y tomarte algo en casa de un amigo o en la tuya misma sí. y luego cuando sales pues te tomas un par de, de cervezas y, sí. y ya está. Pero sí, sí, sí. te haces a ello, ¿eh? Porque Mira, aquí... Y, y mola, a mí me encanta, la verdad. Claro. Me, no sé. Pienso que, no sé, el, el, el también el, el ir a las barbacoas, ¿no? El estar en, en la naturaleza, estar en un parque, hacerte pues ahí en las barbacoas públicas tu carne, tu... aunque por ahí sí, he visto sí, sí. Alfonso, lo que comentabas de la OMS, lo sabemos, pero bueno, no hay que abusar, ¿vale? Pero bueno, una... algunas hamburguesas. En Australia sabéis, chicos, que las barbacoas son súper comunes. Son súper típicas. típicas. Vais a hacer, no una no, 50.000 barbacoas. 50. Y es que allí cada, cada dos manzanas hay un parque y en cada parque mínimo una barbacoa, sí. entonces ahí lo típico típico es pues el sábado por la tarde o sábado a mediodía, sí. vas con los amigos y tal, y más si te vas a la zona de la playa, en la playa, en Perth por lo menos están todas las playas y luego la parte de atrás está llena de parques y ahí sí, sí. está llena de barbacoa. Si vas en verano los sábados a comer pff, hay que ir a las 9 o las 10 de la mañana o no pilla sitio, ¿eh? sitio, no, sí, no, no, no la sitio. verdad es que esto de las barbacoas sí. Sí. Es, es curioso, ¿no? Yo cuando fui la primera vez a Australia, a mí me sorprendió el ver los parques y, ¿sabes? <risa> varias islas con diferentes barbacoas, todo súper limpio, la gente ahí cocinando su carne y tal, y a mí me sorprendió, porque eso en España no lo tenemos ni de broma ah, y, y ves a la gente cómo respeta, cómo cuida después de cocinar, pues limpia o para limpia que todo. venga el siguiente pueda cocinar, ¿no? Es, es algo súper común y, que, y que, que, bueno, que es que, que la gente lo tiene como una costumbre y, y a mí la verdad que me encanta. Eh, considero que es una muy buena opción, una alternativa al ir de restaurante porque realmente los restaurantes son caros, ¿vale? Pero bueno, si trabajáis media jornada y lleváis una vida normal, podréis claro. cubrir vuestros gastos. Claro. ¿eh? Y luego los meses que podemos trabajar full time, jornada completa, lógicamente esos meses, Aprovechamos a trabajar bastante para ganar mucho más, para luego poder viajar, Exacto. extender nuestra estancia en Australia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, luego cada uno ya, ya tiene que un poco que organizarse. Um, como, como datos importantes a destacar del visado de estudiante, es que cuando tú puedes llegar a Australia una semana antes de empezar el curso, no hay ningún problema, es más... Debes llegar una semana antes, en medida de lo posible, pues para conocer la ciudad, eh, pasar el jet lag, conocer a tu colaborador, eh, ubicar la escuela, comparte la bici, buscar alojamiento, el banco, el móvil, ¿vale? Pero hasta que no empiezas el curso, no puedes trabajar de forma legal, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis, porque hay gente que me dice, uy, Leti, pues yo me voy un mes antes, ya, así ya voy buscando trabajo. A ver, puedes irte un mes antes, no hay problema. Puedes buscar trabajo, no hay problema, pero no puedes trabajar de forma legal hasta que no empieces la escuela, así que es una tarea que te vayas un mes antes porque estar un mes en Australia sin trabajar y sin estudiar es igual a gastar dinero y la Exacto. verdad que se, se gasta mucho dinero uh, en un mes sin hacer nada, de vacaciones en un mes en Australia gast, ganas, gastas mucha pasta, así que chicos os recomendamos que os vayáis una semanita, una semanita y media antes como mucho. Y, y, y bueno, y cuando empecéis la escuela, empezáis a trabajar, ¿vale? Y esto se aplica tanto para el estudiante como para la pareja, ¿vale? Lo que os he comentado de la pareja, ¿vale? Que solo puede trabajar media jornada durante toda la duración del visado, es cierto y no, eh, porque depende del visado de estudiante de, del estudiante, de valga estudiante. la redundancia, sí, ¿vale? Si el estudiante, ¿vale? Si mi pareja está haciendo un curso de inglés o un curso BET, yo, con visado de pareja, solo podré trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado. Ahora bien, si mi pareja está realizando un máster, yo podré trabajar jornada completa durante toda la duración del visado, ¿vale? Evidentemente la inversión económica no es la misma, porque un curso de inglés o un curso BED, bueno, son un poco caros, pero bueno, son alcanzables. Los másters son bastante caretes, ¿vale? O sea, por desgracia, no todos tenemos la, la opción de poder hacer un máster en Australia, porque estamos hablando que un máster te puede costar tranquilamente 20, 30, 35 mil dólares por año. ¿eh? Por año. Así que, bueno, por eso el gobierno te permite poder trabajar 40 horas semanales un poco pues, para recuperar esa inversión. ¿eh? Pero bueno, esto ya lo hablaríamos más detalladamente en cada caso. ¿eh? Aquellos que seáis pareja nos escribís y ya os explicaríamos. ¿Qué se puede estudiar con un visado de estudiante? Pues, bueno, podéis estudiar desde cursos de inglés, obviamente, cursos BED, cursos TAFE y cursos en las universidades. ¿eh? Los cursos hélicos, como veis aquí en la diapositiva, son los cursos de inglés. Cursos de General English, cursos IELTS, Cambridge, Business English, English for Academic Purposes. ¿vale? Hay muchos tipos de cursos de inglés. En función de vuestro nivel y de vuestro objetivo, siempre os recomendaremos hacer un curso u otro. Los cursos BED y los cursos T son cursos de formación profesional, ¿vale? Hay, hay un abanico bastante amplio. Um, hay cursos, por ejemplo, de business, marketing, management, contabilidad, deporte, educación infantil, belleza... Um, no sé, es que hay de todo, ¿vale, chicos? Hay, la verdad que hay una gran, gran opción de cursos eh, de formación profesional. ¿eh? Eh, los cursos BED... A diferencia de los TEF es que los cursos BET se imparten en academias privadas y los TEF se imparten en institutos subvencionados por el gobierno, que no significa ni público ni gratis. No, chicos, para nosotros la verdad que no hay nada público ni gratis, ¿vale? es de pago. no hay nada gratis. Nada gratis, la verdad. Menos las playas en la playa en las sí, guacoas, y las barbacoas, exacto. las barbacoas, el resto no. Pero bueno, el, el tema del transporte, um, en muchas ciudades hay muchas... muchas trozos de líneas ¿no? de transporte que son gratuitos y la verdad que eso al menos en Barcelona no lo tenemos, que yo sepa. En Barcelona no tenemos eh, ninguna línea de tren o, o ningún tramo de, en el tren, en el metro o en el bus que sea gratis. No, no, en tierra, que bueno, tampoco. ¿eh? no, yo creo que no. En cambio en Australia sí, la verdad que eso es un, un gran que para, nos, para los extranjeros. ¿eh? Ah, bueno, como datos importantes de los, de los cursos Betty pues es esto, ¿no? Que son cursos de formación profesional, que hay un gran gran abanico. Para hacer estos cursos, obviamente, es necesario saber en inglés, ¿vale? Porque son cursos de educación infantil en inglés, son cursos de negocios en inglés, son cursos de management en inglés, son cursos de eventos en inglés. Obviamente hay que saber inglés, ¿vale? Te piden un mínimo dependiendo del curso. Exacto, depende del hay curso. hay muchos que te hacen una prueba antes de llegar y tal. Sí. Correcto. En muchos cursos te hacen la prueba de nivel antes de matricularte, te hacen otra prueba de nivel el día que llegas a la, a, a la escuela y en otros, por ejemplo, en los cursos TAFE, es necesario tener un certificado oficial de inglés, un Cambridge Advanced o bien un IELTS o un Topol, vale, Es necesario. Pero bueno, ya os lo explicaremos más detalladamente a aquellos que os interese. ¿eh? Y si no tenéis el nivel de inglés y si queréis hacer un curso beta o un curso TAFE, podéis empezar vuestra aventura con el inglés y luego. Seguís con el otro curso. ¿eh? Y bueno, por último, tenéis todo el tema de cursos que se pueden realizar en las universidades, que realmente en Australia la educación es buenísima, también es carísima, ¿vale? Pero bueno, uh, podéis hacer grados, másteres, posgrados, o sea, todo lo que queráis, ¿vale? Pero chicos, sinceramente, es súper caro. ¿Sabes, Nacho, mucha gente me pregunta, ¿no? Pues, ay, me gustaría hacer un máster o tal, y cual. Y claro, cuando le mando los precios, dicen, uy, Leti, déjalo, porque claro. es que... Es muy caro, es muy caro. Entonces, si tú ya tienes en España tienes, o, en, o en cualquier otro país, México, Chile, Colombia, ya tienes tus estudios, tienes tu carrera, tienes tu máster, etcétera, Y sí, puedes hacer un take de un, un par de años o un año si sí. quieres enfocarte más a tu profesión allí. Exacto. O más que nada, si tú quieres mejorar inglés, directamente vas a mejorar inglés, haces un examen de la IELTS para, por lo menos... Eh, que te certifiquen tu nivel de inglés y luego ya buscar trabajo cualificado con, con tu IELTS en la mano y ya está, que Exacto. es lo que quiero hacer yo. Sí, así es. Por eso Nacho <risa> se marcha ahora, a, se vuelve a Australia ahora. Él ahora se va con el visado Work and Holiday, ¿vale? Para aquellos que no lo, no lo conozcáis, este visado um, es un visado que nos permite estar un año eh, en Australia trabajando de forma legal sin tener la necesidad de estudiar, ¿vale? Así como la finalidad del visado de estudiante es estudiar y te permite trabajar, el visado Work and Holiday es para trabajar. Si quieres estudias, pero no estás obligado, ¿vale? En caso de querer estudiar, como máximo podrás hacer un curso de cuatro meses, ¿vale? Si quieres irte a hacer un curso TAFE o hacerte un máster con este visado, no es posible no. porque son cursos de más de cuatro meses, ¿vale? Esto es pues para alguien pues, que quiera sacarse algún título al principio no mejorar un poco el, el inglés para luego ya enfocarte más a buscar También. trabajo de lo tuyo. Lo que, pa, lo que pasa es que para este visado, Nacho, ah, recuerda que te piden el título de inglés. Te piden un título de sí, inglés. Te, claro, pero es que el, el examen, o sea, el nivel de inglés que te piden para la Volcan Holiday es muy básico, muy, muy básico. Porque yo, por ejemplo, en mi caso yo hice el IELTS. Sí. Y te pedían cuatro y medio en el IELTS. 4 y medio, en todas las partes, ¿verdad, Nacho? Creo que en el overall es. Es cuatro y medio Ah, Vale Entonces yo me, me lo preparé nada Un mes o así Y sorprendentemente Yo esperaba sacar un poquito más de cuadro y medio Pero saqué un seis y medio Que para lo que estudié no está mal No, no, no, no está nada mal Hombre, podría pues haber estado mejor Si hubiera estudiado más Pero para ser el, la primera vez que lo haces Porque hay que recordar que este examen caduca a los dos años Sí, bueno, ahora lo han, lo han ampliado A tres, Nacho Ah, Ahora tres. Los pues tres no, sí. no lo sabía. Sí, sí, caduca cada tres. Pero bueno, bueno cuando mejor, el, por día, lo menos. el día de mañana si tienes la oportunidad de conseguir un visado de trabajo, pues te puedes volver a examinar para conseguir mejor nota y, y sumar más, más puntos. Claro, sí, sí, o en sí, el sí. caso de aplicar la skill visa, claro. que eso ya es dependiendo de una lista de, de profesiones que demanda Australia. Sí. Te piden, creo que te piden mínimo seis. Sí. Así okay. que... Pero cuánta más ahí sé que puedo pasar. Claro, mejor. Claro. Más puntos sí. te dan. Más puntos te dan, exacto. exacto, sí, sí. Pues este visado, el Work on Holiday, como os comentábamos, chicos, está es un visado que nos permite marcharnos a Australia por un año a, a trabajar, ¿vale? Este visado, aparte de los españoles, también lo tienen los chilenos, lo tienen los argentinos, los uruguayos, Colombia no, chicos, creo que Colombia no lo tiene, ¿vale? Tendríamos, bueno, en, en la página web de inmigración están... Colgadas todas las maneras que pueden optar a este visado, sí. España recientemente, ¿eh? No os penséis que llevamos muchos un años año. con este visado. Sí, eh, exactamente ahora, en noviembre, hará un año que el gobierno australiano y el gobierno español firmaron el acuerdo para que los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años puedan optar a este visado, ¿vale? Los que tienen más de 30 años, chicos, lo lamento, ya no estamos dentro, así que ya no podemos optar a este visado, ¿vale? Um, para poder optar a este visado se necesitan una serie de documentos, ¿verdad, Nacho? Que tuviste Exacto. que recopilar y enviar todos a la embajada a la embajada de, de, de Australia, Australia en Berlín. Berlín ¿verdad? Hay que enviarlo todo por correo certificado, o sea, por carta normal. Sí. Y hay que enviar la carta de apoyo del gobierno. ¿Cómo la conseguiste, la carta de apoyo, Nacho? Yo la, la solicité una vez estaba estado en Australia, cuando tan punto abre una convocatoria de julio. Sí. Eh, la solicité por el, creo que es online. Ministerio de Exteriores Online. Bien. Necesitas tener instalado en el ordenador un certificado digital o bien tener un lector de, de tarjetas que te permita meter el, el DNI digital. Sí. Y nada, eso es meterte en la página, sigues los pasos que te da allí, haces la solicitud y a mí en un par de días me la enviaron al correo, o sea que eso no es sin problema. Perfecto. Si no también, si estás en España, puedes ir a a la delegación de gobierno y pedirla y directamente Exacto. pero yo es más cómodo hacerlo por internet que no te tienes que mover de casa y te lo mira al correo directamente si no tienes que volver sí. a recogerlo y todo Sí, pero para y... aquellos que no tengan el, el activado no lo del, lo del certificado digital bueno pues lo pueden hacer en persona ¿no? porque sí, pero... no sé si todo el mundo lo tiene activado Nacho la verdad yo no sé si pero lo tú tengo. dices lo, lo del DNI sí lo del DNI es que se puede hacer por otra otra forma que es el certificado digital, que es tú vas, por ejemplo, no pues sé, aquí en Valencia se llama el Prop, uh -huh. que tú vas y, y pides el certificado de la Generalidad Valenciana, entonces sí. te dan te tienes que instalar una cosa, descargarte una una cosa por internet, te dan una, un número de clave como que ya han como que identificado tu identidad. Sí. Y ya lo tienes instalado en el ordenador. Entonces, para cualquier cosa que pueda necesitar de, yo qué sé, tesorería del Estado o, o para tráfico Puedes y todo, todo eso, lo ahí, haces ¿verdad? todo por Internet. Claro. Sí, no, la verdad es que es mucho más cómodo y mucho más práctico. Más Pero cómodo. para aquellos que sí, no sepáis para... cómo Exacto. hacerlo, os vais a la delegación del gobierno más cercana a vuestro domicilio y ahí podéis pedir la tarjeta y ahí os lo dan, sin problema. Claro, ahí te la dan. ¿eh? La pides, te dicen vuelve dentro de no sé cuántos días y vuelves a recogerlo. ¿vale? Exacto. Luego también te piden uh, estudios superiores, mínimo dos años de estudios superiores. Sí. Que tengas... Estudios superiores o carrera o, o un estudio de grado Exacto. o FP superior, grado superior, que tengas no como mínimo dos, dos, años. dos años. Exacto. Y eso ah. yo directamente lo que hice fue escanar el título sí. eh, en color por una parte sí. y por la otra, ni certificado, claro. ni traducido, ni nada. Nada, ¿no? Lo envié Pero directamente bien. en español. Lo enviaste tal cual y no tuviste ningún español, problema. Ni, ni, sin problema ni nada. Genial. Pero la, la carta del gobierno también te la, te la dan en español, que no te va a traducir nada. Vale. Lo único perfecto. que envié de inglés, en inglés fue lo del de extracto bancario con los fondos suficientes, porque eso sí que te da la opción el banco una vez lo haces eh, en inglés, en castellano o en, en claro. catalán. Entonces yo lo cogí directamente en, en, inglés, en inglés, que fue lo único que envié traducido. ¿Y qué más? Eh, acreditar un mínimo de inglés funcional, que dicen ellos, sí. que es o el IELTS o el TOEFL o el, el creo que es el Advance. Certificate. Sí, el Cambridge este, Advanced. Advance. El Advance. sí. uh -huh. Pero ese el de Cambridge yo no lo hice porque me dijeron que era el, el más jodidillo. Sí, es más complicado. Es, es más complicado, entonces directamente me presenté al IELTS, que en Australia había convocatoria, lo hice ahí directamente, y hay convocatorias... Dos veces al mes. Sí, es muy común. Exacto. Y, y nada, tienes que, que sacar un poco medio. Sí. sí. Y el IELTS general, ¿verdad? Ya te sirve. No sí, necesitas el, el IELTS a puedes hacer vez. los dos, pero el pero general te, el te, el te sirve. General. Es más fácil. Sirve y es más fácil, sí, sí. Mm. Y como una cosa muy importante, chicos, por, eso, por ese motivo también Nacho actualmente está en España, es porque es este visado se debe solicitar desde Australia vale si tenéis algún amigo o vosotros decís ah pues me voy a Australia hago el curso de inglés y desde ahí pido este visado no es factible vale este visado se debe solicitar siempre desde fuera de Australia ¿Eh? hay mucha ah, gente que lo que hace es si no quiere volver directamente a Australia o hace poco que está allí se va a Bali o a cualquier pero volver a España a España, o a a a su España país. quiero decir sí, claro claro sí, sí, sí. y lo pide todo desde fuera claro o sea lo envía todo desde fuera y hasta que no recibe la confirmación visado. del visado no puede volver a entrar a Australia. Sí, una vez eso. entra, ya entra con el visado de Volcan Holiday. ¿Cuánto es tardaron que... en darte una dos respuesta? Dos semanas. Dos semanitas, ¿no? En dos semanas me lo cargaron, lo que es en el cargo en la cuenta me lo hicieron a los dos días. Sí. Y luego en, de, en aprobarmelo dos semanas. Es ah. lo que van, lo que pueden tardar más o menos. Sí, más o menos es lo que tardan. Y bueno, con este visado, chicos, Nacho se va un año a Australia a trabajar, va a poder trabajar de forma legal jornada completa. Este visado le, por, le permite durante 12 meses, múltiples, o sea, puede entrar y salir del país, no tiene ningún problema. Puede, puede trabajar como máximo solo seis meses, meses para la misma empresa, ¿vale? Hay que cambiar. A, y puedes estudiar un curso de máximo cuatro meses, ¿vale? El cupo de este visado para los españoles es de 500 plazas anuales, ¿vale? No os preocupéis, chicos, que dan plazas, así que aquellos que cumpláis con todos los requisitos, os recomendamos que, que, lo, que lo solicitéis. Este visado cuesta 440, ¿verdad, Nacho? Si no 40 dólares, ¿no? sí. 440 dólares, sí. Son unos casi, casi 300 euros. Sí. Que no sabía si lo habían subido a 4.45, pero no. Son 4, no, 40. era 4.20, lo subieron a ah, 4.40, sí. ahora en junio. En julio lo subieron, creo. Sí, sí. a finales de junio. sí. Pues, pues sí, la verdad que está muy bien este visado para aquellos que cumplan todos los requisitos. Sí. Um, sí. Sobre trabajar en Australia, vale, esta es una... Bueno, son muchas dudas, ¿no? La gente tiene, tiene muchos miedos acerca de... ¿Seré capaz de conseguir un trabajo? ¿Podré trabajar? Bueno... En Australia hay trabajo. La tasa de desempleo en Australia es muy, muy baja. Quien no trabaja en Australia prácticamente es porque no quiere, ¿vale? Porque trabajo hay. Evidentemente, tu nivel de inglés y tu experiencia laboral va a, a, a, a, influir, a influenciar en el... Claro, la... en el tipo de trabajo, ¿verdad? O sea, cuando tienes un nivel bajo, las opciones que tienes son trabajos no cualificados, sobre todo trabajos en los que no necesitas estar de cara al público hablando, ¿vale? Porque lógicamente no sabes inglés, no puedes ¿eh? estar de cara al público cuando tienes un nivel intermedio, sigues trabajando en trabajos no cualificados, pero se van abriendo más opciones, ¿no? ya puedes pues, a lo mejor estar de cara al público, trabajar de dependiente, de, cara, de camarero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya con un nivel más alto, pues ya tienes pues, todas las opciones que habidas y por haber, ¿vale? Puedes optar a un trabajo cualificado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, chicos, os recomendamos que sí o sí... Le, mete, le metáis mucha España al inglés. inglés ¿eh? ¿Cómo llegaste tú a, a Australia con tu inglés, Nacho? Yo aquí tenía... Bueno, hice el first, pero hace muchos años. Y me pensaba que sabía... Que me defendía de inglés. Sí. Pero cuando llegué allí... Estuve con dos, tres semanas perdido. Pero perdido de... Entender palabras sueltas. Y sí. yo en mi cabeza hacerme la idea de lo que me querían decir... Contarme la historia y luego contestar lo que yo creía que me querían decir. Que igual no tenía nada que ver. Pero estuve pf, dos, tres semanas jodidillo porque... Claro, no acabas, acabas de llegar allí. Sí. Mm, un país nuevo y el inglés el que realmente... Y el acento es pf, muy, muy raro. No es el típico de Londres, de Reino Unido y tal. no Aquí el slang va, pero vamos, el slang es como... La jerga, ¿no? De el inglés, de... el sí, sí. ¿no? El inglés coloquial, ¿no? Y abrevian todas las palabras. Sí. Todo. Sí, sí. Eh, buscar vídeos en, en YouTube de slang o haciendo es australiano cacho, o algo eh. así. Y, sí, sí. y. si no te lo explican Ahora. ahí bajo lo que es, no, no, no pillas ninguna. No entiendes, ni una. No entiendes no, nada. No, pero eh. ya, cuando ya llevas un mesecillo o dos, ya vas cogiendo. ya tu oído ya se va acostumbrando, Imaginando. ya te vas soltando tú más. Te va soltando tú más, porque al principio. Tú piensas lo que vas a decir y luego lo sueltas, y, y de lo que has pensado a lo que has dicho no tiene nada que ver, pero sí, sí. En, con un, en un par de meses ya, ya se nota diferencia. Sí, sí, sobre todo chicos, hay que perder la vergüenza, hay que perder el Exacto. miedo, hay que lanzarse, aunque no sepas decirlo, lánzate. O sea, pero ahí la gente te ayuda, te ayuda claro, mucho. Claro, y todos nos equivocamos, y cuando uno se equivoca, el otro te corrige, y así es la forma de aprender, ¿vale? O sea, yo también cuando llegué, pues como Nacho, pensaba que yo, bueno, me defiendo. Creo que me defiendo y la verdad que, bueno, me sentí sí, más pero... perdida. Uf, era del palo. Pero ¿dónde estoy? Es que no entiendo nada. Le preguntaba a mi amiga, que ella también es española, pero ella llevaba más tiempo que yo. Y le decía, ¿pero qué me están diciendo? Es que no entiendo nada. dice a ver Leti, tranquila. Tómate tu tiempo, eh, no te preocupes, es normal, es el principio. Al principio te cuesta, tienes que habituarte, tienes que acostumbrar el oído. Y así fui haciendo poco a poco, entre el, ¿no? a medida que iban pasando los meses. Y la escuela, obviamente, que a mí la escuela me fue genial, aprendí muchísimo. Tuve dos profesores increíbles, o sea, los mejores profesores de inglés que he tenido en mi vida, que me ayudaron un montón y, obviamente, bueno, eh, mejoré en poco tiempo, mejoré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, se que nota, me... se nota. Sí, se nota. Y el, el, el, el, el, la, las opciones laborales, obviamente... Irán en función de tu, de tu nivel de inglés. ¿eh? Como consejos para buscar trabajos, chicos, o sea, la gente me, me pregunta, ¿puedo buscar un trabajo desde aquí? A ver, no. Un trabajo cualificado no lo puedes buscar desde España, es muy difícil, ¿vale? Para empezar, porque no todos los trabajos no cualificados no están colgados en, en las páginas web. Normalmente los trabajos cualificados uno los consigue eh, yendo a puerta fría. ¿eh? Eh, Allí lo más común es uh, con el currículum en mano, patearte la calle, local por local, entregando currículum, sobre todo siempre preguntando por el manager de ese negocio. Nunca le deis el currículum a un empleado cualquiera porque ese empleado, vete tú a saber qué va a hacer con ese currículum, ¿vale? Siempre preguntar por el manager, hacer un mini speech, ¿no? Una mini presentación de quién sois y qué estáis haciendo allí y qué queréis, ¿vale? Y chicos, que no se caigan los anillos, al principio hay que trabajar de lo que sea. ¿eh? Luego ya, a, a medida que uno va mejorando su nivel de inglés, como os hemos dicho, ten, ya tendréis otras opciones, pero de entrada hay que trabajar de lo que sea. ¿vale? Um, así que, bueno, como consejos, como os he dicho, no solo buscar en páginas web, sino que también buscar eh, a puerta fría. Las dos páginas web más comunes para buscar trabajo eh, son Gumtree y SIC, ¿vale? Las aquí escritas en el número uno, Gumtree y SIG. Luego con el tema del currículum, chicos, no os preocupéis, nosotros tenemos ejemplos, tenemos modelos de diferentes currículums según el, el, la rama, ¿no? En la escuela os van a ayudar a corregir el vuestro, ¿vale? Y como consejo de nuestros propios estudiantes, ¿vale? Es, eh, en, en Australia hay mucha cantidad... De, bueno, de restaurantes de habla hispana, restaurantes españoles, restaurantes de tapas, restaurantes mexicanos, ¿vale? Ah, hay, de Latinoamérica también hay mucha, mucha influencia. Entonces, en este tipo de establecimientos es fácil conseguir un trabajo porque les gusta, ¿no? Ya que ofrecen comida mexicana o comida española, pues que tengan personal, ¿no? Que sea de habla hispana. Bueno, les gusta, o sea que es más fácil también conseguir trabajo en ese, en ese tipo de, de negocios. ¿Qué tal la, la gastronomía en Perth eh, en cuanto a restaurantes españoles y todo eso, Nacho? Hombre, los restaurantes españoles no tienen mucho que ver con los, con los bueno, de Bueno, con aquí. los auténticos, ya, ya. Y la paella allí son auténticas chapuzas. Ahí ponen de todo a la paella, chorizo, champiñones... Sí. Lo mezclan el, todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Y eso para un valenciano me imagino yo que tiene yo que ser. Yo me echaba las manos a la cabeza diciendo, esto es prueba una paella valenciana de verdad y vamos, sí. ya no quieren probar más esta. Pero claro, de claro, la comida española pues les gusta, les gusta mucho el, el plan tapas, la, la paella es, es... Oh, España, paella, España, paella, ya está. Solo es, conocen la paella. La paella. Y, tapas, ¿no? y sangría, ¿no? Es, les encanta, Exacto. sí, sí. Pero tap, tapas no es muy común. A no ser que vayas, llamas a un restaurante que sea más específico de, de tapas. Sí, pero sí, las paellas perfecto. te puedes encontrar en food markets, en conciertos, sí, en, sí. en todos estos sitios. Hay paellas ahí en todos los sitios. En todas partes, sí, sí. Pero hacen ahí auténticas liadas. Pero bueno, me... tú sabes, ¿no? Hacer paellas. Sí, sí. Hombre, como buen valenciano sé. ¿Sabes? O sea que... Intentaré inculcar ahí el, la receta valenciana. ...haciendo paellas, ¿no? Pronto por Perth... ...exacto... ...muy si bien... ...si hacéis alguna barbacoa ahí podríamos hacer en vez de barbacoa paella... ...oye, pues la verdad... ...nos lo apuntamos, ¿eh? ...el próximo... A ...apuntarlo, a apuntarlo... ...bueno, el próximo encuentro en Perth no será posible... ...pero para el futuro vamos a apuntarlo... ...y en lugar de hacer barbacoa vamos a hacer una buena Tenía, paella... ...teníais paella? uno para la semana que viene, ¿puede ser? ...o hace dos... ...sí, a, a, a, la semana que viene hay un encuentro... ...a ver, espera que no sé en qué día del mes vivo... Si sí, la semana que viene... María, corrígeme si me equivoco. con todos los estudiantes que tenemos en Perth, ¿vale? Se ha organizado un encuentro para reunirnos con todos los estudiantes, los colaboradores y bueno, vamos a pasar una, una tarde. Bueno, yo no por desgracia porque estoy en España en estos momentos, pero bueno, los compañeros de allí se van a reunir mañana pues... se reúnen en Sydney. Nosotros siempre cada mes tratamos de hacer encuentros en las diferentes ciudades, ¿no? Pues para para conocernos entre todos, hacer una piña, intercambio de claro. información, que siempre es muy útil, ¿no? O sea, eh, que los estudiantes nuevos se mezclen con los antiguos y entre ellos se ayuden, eso realmente es algo que a la gente le gusta y que funciona muy bien. ¿eh? Pues a ver si los veo por allí. Sí, sí, y tanto. Ya que sea, ya estaré por ahí. La semana que viene, claro que sí, eh, no, no te olvides, ya te pasaremos el... el ya, ya me informas el de, hora, de dónde claro. es. Queremos ver a hacer que la hay. Claro que sí. Um, bueno, chicos, como costes básicos que a tener en cuenta a la hora de, de marcharse a Australia uh, son el visado de estudiante, que ya hemos dicho que son 550 dólares australianos, las pruebas médicas, vale. en España, en Barcelona cuestan 150 euros y en Madrid 130, en otros países eh, tendríais que llamar porque no sé realmente cuánto cuestan, en, ni en Chile ni en México, pero bueno, contar más o menos sobre unos 300 dólares, tal vez un poquito menos. Uh, el billete de avión, como os ha dicho Nacho, él ha conseguido una buena oferta porque, bueno, ha hecho este, este juego con dos compañías aéreas, una locos y una normal, ¿vale? Y ha conseguido este precio bueno. Si no, tenéis que contar, pues eso, entre 700-800 euros. Solo el billete de ida, ¿eh? Solo la ida, ¿vale? Uh, y Exacto. que sepáis que con el billete de estudiante podéis llegar a Australia solo con el billete de ida. No es necesario tener la vuelta con el visado de estudiante, ¿vale? Yo siempre recomiendo a aquellas personas que se marchan a Australia y que no saben cuánto tiempo se van a quedar, si van a renovar visado, si luego se van a querer ir a viajar por Nueva Zelanda, Fiji, Bali, etcétera, etcétera. Yo siempre les recomiendo que se vayan solo con el billete de ida, ¿vale? Porque la vuelta si no la usas en un año la pierdes, ¿de acuerdo? O si la quieres cambiar son mínimo 120 euros sí. por, por cambio. Cada cambio más, tiene un coste. más la diferencia de tarifa, entonces vale Exacto. la pena. Comprar solo la ida, aunque luego te vengas a gastar más o menos lo mismo. Sí. Pero vale la pena comprar solo ida. Sí, sí porque sí, si sí. Luego, luego, si tienes que empezar con cambios, eh, diferencia de tarifa y tal, si te van te vas, te vas a gastar lo mismo. Te vas a gastar, sí, sí, mucho dinero. Sí, sí, realmente, chicos, aquellos que no sepáis cuánto tiempo vais a querer quedaros en Australia, si vais a querer renovar visado, si a la vuelta, antes de aterrizar en vuestro país, queréis daros un. Unas vueltas por, el, por otros países vecinos, lógicamente, iros a Australia solo con el billete de ida. ¿eh? Y los gastos que tenéis que tener en cuenta, una vez estéis en Australia, son los gastos básicos que hemos hablado, que son la, el alojamiento, la comida, el móvil y el transporte público. ¿eh? a pensar los alquileres en Australia son muy caros, vivir solo en Australia es carísimo, ¿vale? Que por ahí preguntaba Alfonso. Es muy caro, los alquileres, o sea, de un apartamento, de una casa, son súper altos. ¿Y qué hacemos? Pues compartimos piso-casa. o Sí, todos vivimos compartiendo piso-casa o porque es la opción más económica de vivir en Australia y también ¿no? la forma pues, de conocer gente, de relacionarse, de hablar inglés en casa. Es una forma es divertida. Algo. Así también mejoras mucho el inglés. Sí, aprendes muchísimo, muchísimo. Y conoces a mucha al... gente. Claro, y... Conoces a mucha gente, es verdad. Puedes alquilarte una habitación individual para ti solo o una habitación compartida, ¿vale? Los precios también obviamente influyen mucho sobre, depende, dependiendo del tipo de alojamiento, de casa, de, de la piso, zona. la zona, exacto, la época del año. No sé si en Perth notáis variación en cuanto al tema de alquileres, mm. pero en Byron sí que hay mucha diferencia. Hombre, supongo que Byron al ser así muy surfero en verano será bastante más caro. Es carísimo, en verano es carísimo y es súper complicado. En invierno bajan los precios, pero una barbaridad que dices, ¿cómo es posible? Claro, claro no hay tanta demanda. En Perth tal vez no lo notáis tanto. porque al En ser Perth ciudad, no tanto, claro. Y aparte porque la fuera. playa es enorme y ya te digo, de igual da vivir a la playa que en claro. un suburbio así, un poco más fuera, que en media hora estás en la playa. Que te, claro, tantos que kilómetros este, esta, de playa. Está, eh. Sí, sí. Eh, tener en cuenta, chicos, que el primer mes eh, que lleguéis a Australia vais a tener que hacer uh, pagar una fianza por esa habitación que alquiléis. ¿vale? Normalmente te piden dos semanas del precio del alquiler por adelantado. O sea, te piden la semana que empiezas a vivir, dos semanas, en concepto de fianza. Que lógicamente, si el día que dejes Depende, casa... depende de, de casas, porque hay, por ejemplo, hay gente que te pide un mes entero de fianza. Sí. Hay gente que te pide dos semanas, hay gente que no pide nada. Sí. Es, es muy relativo. Y lo que también sí que te piden es que pagues dos semanas de renta por adelantado. Sí. Y siempre te dicen, algunas te dicen un mínimo de estancia de dos meses, de tres meses, de seis. Claro, eso depende. Esto es dependiendo mucho de... del long sorteo. Sí, Entonces, exacto. ya es dependiendo de la zona que te quieras ir a vivir, mm, tu presupuesto que quieras pagar por una habitación, si quieres compartir habitación o no. Claro, la habitación compartida es, más bar es bastante más barata. Te puedes ahorrar a la semana, yo no sé, 40 o 50 dólares. Pero tienes el inconveniente de... Compartir habitación con alguien que puede. Que, hombre, si vas con alguien que conoces, es una ventaja, pero. Claro, mejor. Si vas o con una un, pareja, ¿no? Metes, ¿Nacho? Exacto. Si eres una pareja, mm. que por ahí Isabel preguntaba que si vas con pareja, si también compartes habitación con otras personas. Hombre, eso ya es algo. Mm. Eso es algo extra. Si Hay habitaciones pueden meter hasta cuatro en litera. Sí. sí. Pero sí, si yo, cierto. si me fuese con pareja, directamente me cogería una habitación doble. Para los dos y, y ya está. Claro. Sí, sí, yo también eh, haría eso. alquilaría una habitación para mi pareja y para mí, una cama Exacto. de matrimonio y ya está. ¿eh? Y ya está. Mm. Pero eso no os preocupéis, chicos, que cuando lleguéis a Australia con la ayuda del colaborador eh, os explicará. ¿eh? Te preguntaban. Y las páginas para buscar y por Facebook y todo. Exacto. Preguntaban, Nacho, ¿cuáles son los mejores barrios para vivir en, en Perth? En Perth, pues yo diría. Yo vivía en Victoria Park, que está ah. al. Al sureste de, de Perth, bueno que el sureste es cruzar el río y yo en media hora caminando me, me plantaba en el, en el centro de la ciudad, pues Victoria Park, Norbridge, Beach. Norbridge Beach es donde está toda la marcha y los la mayor los mayores bares y todo esto, luego el centro de Perth, el CBD, pero claro ahí es una habitación que puede costar mínimo 250 dólares a la semana, mínimo sí, entonces es muy caro. Mínimo, eh, pues, y luego también puedes irte a Leatherville, eh, Subiaco, y si te quieres ir a la, a la zona de la playa, pues Scarborough, claro, eh, City Beach. Lo que pasa es que City Beach es un poco carito. Cotslow también está bien. Pero también depende mucho Eso de la zona de playa. Claro, claro depende, exacto. De y depende de donde Depende de donde esté tu escuela. Uh -huh. Vale la pena. Yo me pillaría más cerca de donde estudies, porque claro, el trabajo igual te puedes salir. Eh, esta semana puedes estar trabajando aquí, pero a las dos semanas te echan y tienes que buscar otro. Claro. Entonces, si no pero te quieres escuela, dejar mucho no, dinero la escuela va es estar alto, en transporte público, vale la pena que esté cuanto más cerca de la escuela mejor, porque sí. así te vas a ahorrar mucho dinero en, en transporte público o te vas a ahorrar bastante bici. Sí, sí. <ríe> porque no, si no... Totalmente de acuerdo, ¿eh? la verdad. Es importante... A la escuela vais a ir todos los días, así que viví, tenéis que vivir cerca de la escuela o relativamente cerca en medida de lo posible. Y el trabajo, como os ha dicho Nacho, o sea, es, es un Bien aquí IVA. los trabajos vienen y van, exacto. Son trabajos no cualificados, o sea, pensar que es trabajos que a lo mejor hoy estoy fregando platos, pero mañana me entero que en tal sitio hay claro, un trabajo es... de... Exacto de Ayudante de cocina, pues mira, me voy de fregar platos a cortar zanahorias y luego me entero que en tal sitio hay uno de camarera, pues me voy de. ¿Sabes? Siempre tratamos... Claro, la cuestión que... es esa: tú empiezas en un trabajo y a la misma semana ya pones que estás en tu currículum, ya pones que estás trabajando ahí. Entonces claro. te vas a buscar otro trabajo que sea mejor y lo importante es que te vean que tú estás en activo. Sí, Entonces eh, puedes encontrar a las tres semanas un trabajo mejor que el que estabas haciendo, te dejas ese o si lo puedes compatibilizar y te llega al mínimo de horas. Claro, Puedo hacerlo Sí, sí, sí, está claro Porque tú puedes, mientras no sobrepases de las horas mínimas a, De las horas máximas que podemos hacer por semana Tú puedes compaginar dos trabajos o tres Eso ya cada uno claro, es que sabe cómo hacer. organizar su, su horario ¿eh? y su agenda Así que bueno Exacto. chicos, los gastos que tenéis que tener en cuenta Son básicamente para pagar la habitación, la comida, el móvil Y el transporte público ¿eh? Y trabajando solo media jornada Llevando una vida normal ¿eh? te, te daría para cubrir todos tus gastos, ¿de acuerdo? Y los meses que estás de vacaciones, que puedes trabajar jornada completa, ahí es cuando ahorramos y... Y, y para y luego viajar. Para sí, exacto, sí, sí. Um, bueno, no sé qué ha pasado aquí, esto se ha ampliado, la imagen, bueno, aquí tenéis una, una imagen de las navidades pasadas del equipo de OZU2 en Byron Bay. Um, no sé qué pasa porque se amplía tanto, no, no lo he tocado tampoco ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Eh. Este es el equipo, esto es las navidades en Australia, eh, veranito. Para la gente de Latinoamérica estáis acostumbrados, lo sé, pero para España no. Nosotros vivimos en el hemisferio norte, eh, las navidades aquí son frías, en casa, con la estufa, a la calefacción, el jersey de lana. En Australia no, en Australia el vera, eh, las navidades son en, en la playa, los colegas, la barbacoa, música, las cervezas, barbacoas. La Sí, Salto. la verdad es fantástica. Eh, las Navidades en Australia son muy divertidas, chicos, muy divertidas. ¿eh? Ay, ay, ay, que me estoy yendo un momentito, perdón, que se me ha ido. Um, como datos importantes de YouTube, simplemente, chicos, destacar que, bueno, que nuestros servicios es un servicio gratuito y totalmente personalizado. Tenemos una red de colaboradores en todas las ciudades, ¿vale? Que en cada ciudad hay una serie de colaboradores que se encargan de, de ayudar a los estudiantes que viven en esa ciudad, ¿de acuerdo? Los estudiantes que más ayudas necesitan, obviamente, siempre son los que acaban de llegar. Entonces, los colaboradores están más pendientes de esos nuevos estudiantes, pero nos, nunca se olvidan del resto de estudiantes. ¿eh? O sea, siempre el, el, los colaboradores están ahí para hacer piña, para cualquier problema que haya con los estudiantes, eh, que le ha pasado a alguien a alguien, pues estamos en contacto directo, cada día. Para, bueno, para, para que nos informen sobre, sobre lo que sucede en esa ciudad. ¿eh? Uh, nuestro, nuestra ayuda es totalmente online, vía mail, Skype, eh, teléfono, a uh, Whatsapp, ¿vale? porque nosotros estamos en Australia. Uh, algunos estamos actualmente fuera de Australia, pero nuestra, nuestra, nuestro lugar es Australia y ahí nos tenéis a todos. Uh, y bueno, lo que yo creo que es muy muy bueno y muy importante es que todos hemos sido estudiantes, muchos seguimos siendo estudiantes, o sea que la experiencia que yo he vivido en mis propias carnes, la que ha vivido Nacho uh, y la que vais a vivir muchos de vosotros, es la misma, exactamente la misma. Así que eso es lo bueno, ¿no? que nosotros podemos hablaros eh, de nuestras propias experiencias, de lo que hemos sufrido, de lo mal que hemos pasado, de lo que hemos reído, de los logros que hemos conseguido y eso es lo, lo bueno, ¿no? que bueno, eh, al fin y al cabo vamos a vivir la misma experiencia. ¿eh? De los colaboradores, bueno, destacar simplemente así de forma breve, eh, ellos se encargan de, de ayudaros en todo lo posible. Las cosas principales en las que más hincapié van a hacer siempre es en la búsqueda de alojamiento, abrir la cuenta en el banco, activar vuestro móvil australiano para estar siempre eh, comunicados, os ayudan con el currículum, os ayudan en la búsqueda de empleo, aunque no somos una agencia de empleo, obviamente siempre tratamos de echaros un cable, y si nos enteramos de alguna oferta, os la, os la decimos, las vamos publicando también en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Y sobre todo la experiencia ¿no? que ha vivido ese colaborador como estudiante eh, cuando hace un año que se marchó, bueno, pues ellos os explican su, sus propias experiencias. Así que bueno, eh, simplemente pues eh, comentar esto brevemente y deciros que todos aquellos que tengáis pensado marcharos eh, con visado de estudiante en breve o el año que viene cuando sea, nos podéis escribir al mail que María ahora os escribirá a hello@osiyoutube.com y ahí os podemos dar toda la información acerca de cursos, visados, etcétera, etcétera. ¿eh? Nacho, no sé si quieres añadir algo más acerca de tu experiencia pasada, de lo que te viene ah, en el futuro. Ah, animarlos a todos a que sea en Perth, en Sydney o donde sea, que, que se vayan a Australia porque es una experiencia increíble que no se puede explicar con palabras, tienes que ir ahí a vivirlo. Sí. Y yo desde mi punto de vista es lo mejor que he podido hacer porque te hace crecer como persona, te vas y, te, sabes... Ir por tu propia cuenta a la otra punta del mundo, porque tú lo miras en el mapa y vale, está ahí bajo, se ve cerca, pero súbete en el avión y perdón, pégate veintipico horas de avión. Sí. Cuando llegas allí con la incertidumbre de qué va a pasar, eh, eh, llegaré a final de mes, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero muy, te muy Te sorprendes, Luego a ti mismo, o sea... Lo... Sí, las cosas te van saliendo allí, la gente te ayuda un montón mucho, y hay súper buen rollo con la gente australiana. Sí. Mucho. Y una experiencia muy, muy recomendable. Ya Super. ya te digo, ya sean perdo o, o donde sea. sea. Donde la sea. Que, Porque es austral. que no se van a arrepentir. Yo siempre les digo lo mismo, Nacho. O sea, yo el día que decidí hacer las maletas y marcharme fue la mejor decisión de mi vida. O sea, la mejor. Porque Exacto. la gente que he conocido en Australia, lo que he crecido a nivel personal, personal, a nivel laboral, en todos los aspectos. O sea, aquí en España me sentía estancada. O, Por eso ¿sabes? mismo me fui yo también. En, Claro, estaba en un buque. Siempre no, la misma no tenía, gente, ver, a, sí, ver a los mismos sitios. Era una rutina y... que con la edad que tenemos, la verdad, yo no tenía ninguna ganas de seguir así. O sea, y era ahora o nunca. O nunca, exacto. Y la verdad que, que, que no hay excusas, la verdad, para, para no, no dar para el no gran salto. Y, claro. y no hay palabras para poder explicar lo que sientes una vez allí. Sí, y vuelves sí. y, y, y dices, hostia, estás aquí, tu familia, tus amigos están aquí, pero... Tiene una espinita que en el corazón que te hace volver. Sí, es cierto, Entonces, ¿eh, Nacho? Yo hablo con sí, mucha sí. gente que vuelve a España, ¿no? Porque se le termina el visado, por el motivo que sea, por motivos personales, familiares, etcétera, etcétera. Y todos me dicen lo mismo. Leti, y te, no que, te quedas enamorado de Australia. De... Sí, no veo el momento de poder marcharme otra vez, porque no sé qué estoy haciendo aquí, me siento desubicado. No, no, no me veo otra vez viviendo en España, ¿sabes? Y eso me lo han dicho muchos estudiantes. La verdad es triste porque, hostia, España es nuestro país, ¿no? Y así como la gente que sois de Chile o de otros países, pero realmente las, las cosas en España están muy complicadas y cuando te vas allí y ves que trabajando de cualquier cosa, vives cómodamente y te lo pasas súper bien, conoces a gente de todas partes Exacto. y disfrutas la vida, ¿no? A mí lo que más me gusta es eso, el que disfruto el día a día. Eso es lo que más me gusta, me siento viva. Pues Exacto, eso. Estaba pensando eso, sentirse vivo. Sí, sí, sí. Esto lo tenía en la punta de Alemania, para decirlo. Tal cual. Por eso. Y te Nacho... levantas con una vitalidad que... Con ganas de hacer mil cosas, ¿sabes? Exacto, exacto. En España te levantas con una pereza de... Ay, otra luz. vez lo mismo. Sí, otra vez. Nada, en, España, en Australia no, es, es diferente. Pero por eso nos gusta mucho, Nacho, contar con, con, con personas como tú, que habéis vivido esta experiencia para que vosotros ¿no? podáis explicarles a ellos, porque claro, yo les puedo decir una cosa y me pueden creer, claro. o no, pero tú que lo has vivido, ¿no? Uh, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros durante esta hora y media casi, Nacho. Y bueno, te deseamos muchísima suerte en tu nueva etapa por Australia. Nos veremos Muchas pronto. Muchas gracias. Nos veremos, esperamos Esperemos. tener noticias tuyas. Como ha dicho Alfonso, activanos un poco el Facebook sí, de Pep. ya la semana que viene ya empezaremos ahí a hacer cositas. Bien, bien. Te iremos ahora siguiendo. Que viene el verano. Exacto, sí, sí, te iremos siguiendo. La semana que viene estás más que invitado al encuentro que tenemos en, en Perth. Es más, queremos, por favor, te pedimos por favor que vayas. Queremos contar Muchas gracias, me pasaré, me pasaré. Y sí, sí, tráete a todos los amigos. Que es, o sea, está invitado todo el mundo que esté en Perth o que vaya para Perth en breve. Estáis todos más que invitados. Y bueno, Nacho, nada, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros este, este, todo este rato. Y a vosotros, chicos, pues bueno, lo de siempre. Eh, ya sabéis que aquí nos tenéis para cualquier consulta. Um, os pido disculpas si a veces tardamos en contestaros a los emails Estamos desbordados, chicos. Ahora es una temporada en que la gente ¿no? se, se anima mucho a marcharse. Y la verdad que vamos un poco a tope de trabajo. Os pido disculpas, tardamos más de lo normal, más de lo que nos gustaría. Vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder nunca más. Pero bueno, eh, os pido un poco de comprensión. Um, Sonia, a ver si quedamos para hacer el Skype, que veo que estás conectada Sonia es una estudiante que también quiere marcharse y bueno, llevamos días intentando coordinar nuestras agendas para hablar por Skype, pero de momento no ha sido posible, a ver si mañana lo conseguimos o el viernes o durante el fin de semana y bueno, no me enrollo más que <ríe> si no yo tengo cuerda para rato, así que bueno, pues nada Nacho, te deseamos que vaya todo súper bien feliz viaje, Muchas feliz gracias. Viernes os contaré cuando llegue es grande. sí ya nos vas contando y bueno gracias a todos María gracias cariño por estar ahí a estas horas bueno ahora ya es siete y media de la mañana uh, ahora ya te puedes ir a surfear María <risa> uh, y bueno gracias a todos y bueno ya nos veremos la próxima vez no sé cuándo será será en breve seguro ya os lo comunicaremos en nuestras redes sociales cuál será el... Los próximos los próximos las próximas charlas maría no hay olas bueno pues a, a correr o en bici <ríe> bueno chicos un beso grande para todos que tengáis buenas noches o buenos días depende de dónde estéis y, y bueno vamos nos, nos, nos vemos prontito de acuerdo gracias a todos por estar ahí una vez más hasta pronto